Pues ¿Qué tal? Hola, eh, estamos esta noche como lo habíamos anunciado en la exposición que se llama Cita Textil de nuestro compañero Miguel Ángel Hidalgo y González y bueno lo interesante es que aparte de que es una exposición gráfica eh, también habrá pues digamos una inclusión musical, ¿no? podemos decir que es gráfica musical. Eh, podemos eh, eliminarla, bueno, como habrá un performance, como dicen, desde la alta cultura eh, posterior a la inauguración de la parte gráfica y al finalizar habrá también una especie de jam session donde esta pues, banda ya sabe, se va a subir y, y aventarse unas rodas rolas con los, los, los que le llaman. ¿no? Pues sí, afortunadamente tenemos la oportunidad de contar con Miguel dentro del gran equipo de producción de La Mosca Brigitte, claro, y, y eso involucra justamente que nosotros tengamos la primicia en ese sentido de, de venir a esta inauguración de, del trabajo de gráfico de Miguel, que como ya ustedes saben forma parte del equipo de, de colaboradores en La Mosca Brigitte, tiene su propia sección dentro del programa, ¿Y qué mejor que darle esa proyección que bien se merece el buen Miguel Hidalgo este, con, este, con esta exposición esta que vamos a ver? Tenemos el, el honor de, de presenciar aquí, estamos aquí adelante, justamente es uno de los campeones que tenemos y más adelante vamos a tener la oportunidad de ver alguna de las, de las otras obras que se hicieron aquí y la primicia obviamente de, de platicar con el más no si se puede llamar, eh, como dicen por ahí, si hay una especie de publicidad temática en la exposición, si es ¿no? o sea, sí, totalmente se libre de la como dicen luego la banda, ¿no? Entonces bueno, ya los detalles no sé, más este, técnicos y, y en la profundidad, sí, porque ya es propiedad del autor. Exacto, pero no, acaban de poner la música y evidentemente pasar. Pero bueno, ¿eh? a eso, que de reciente es una buena música Hace un momento que estábamos aquí, está, está escuchando a Juan Peter Gabriel no sé qué cosa sea, sé sé si pensé que algo como de luz, pero de repente ya suena como la, la, la, la chirimía lo que es, es Charlie Montana. No, bueno. no, Axel Rose es tanto Oye, este, antes de terminar, mi comentario es que estaba yo leyendo, hoy, una foto ahí periodístico periodística tío. No sé qué me voy a salir del tema, pero es que está chido Veo un, un, este, esos, este... Vale analistas de rock, muy críticos de rock, que decían sería muy triste ver los últimos días de AC, de este, con Axel Rose, como cantante. Lo peor de todo que no era no, un no analista cualquiera era el propio Bruce Dickinson de Iron Maiden ¿no? entonces ah, sí. pues, eh, la verdad es que se lo, lo logró, yo creo que que tocó mucho a la gente al hacer ese comentario y dijeron no, pues ahí te va, ¿no? así como cuando aquí a los políticos les, les toca la, la cresta ¿no? y de esa manera pero, yo he escuchado a, la, a, a gente que sabe de música y dicen que Axel Rosa, a pesar, a, a pesar de su imagen ahora ya este, abigarrada, por no, no decir, de este, carnosa, dicen que sí está, está haciendo su trabajo como cantante. Uno de esos cuates que me decía era precisamente el buen este, Armando Dibujo de, de la, la banda de, te acordarás de aquella banda aquí, Jalapena, que se llamaba Los Dibujos Animales, el buen Armando Martínez comentaba que bueno, que a pesar de lo que la gente comentaba de cara a Axel Rose parecía una especie de caricatura del propio Axel Rose que realmente estaba haciendo tu chama. Yo vi, vi una parte ahí del, del concierto y me pareció, me pareció muy bueno pero bueno, para o sea, no seguir saliendo culo ¿no? no, no para no seguir este trazo, ese tiempo no pasa, yo sé no son en el Facebook es chingado pero este, pero la verdad es que sí bueno, no importa, no. tú porque eres fan de MTV Sí. Pero este, yo digo que como soy de los autistas, bueno, bueno, vámonos. ¿No, pues no tuvo voces por Jaime López? Ah, bueno, yo decía que el cantante de dice debía de ser Arturo Mesa, bueno, no, este, no, no. o este Pepe López. Pepe López. Lámara. Entonces vamos ahorita con Miguel, ¿no? que nos explica más bien qué onda con la exposición. Ah, sí, necesitamos saber este, dónde está ubicado para que la gente venga. Exacto, y como esta semana no hubo mosca, va a ser una mosca cápsula. Eh, tenemos sí. una sorpresa ahí. Tenemos una sorpresa por más. La sí. <risa> envidia <Le pide risa> de todos los noticiarios La vida de todos los noticidarios. la primicia en el New York Times. están que... Mucha publicidad. Pero, ¿eh? Eso. Vámonos ya les habíamos comentado, estamos aquí ya en la exposición de Miguel llamada Cita Textil y bueno, pues eh, ahora él nos explicará a profundidad de qué va de qué trata y este, más o menos como ya le habíamos dicho hace rato si hay una, un hilo con temático o si pues, simplemente es así como una producción esperando y bueno para qué evento más yo en bueno, una y sigo diciendo este tarugada, ¿no? Como se dice normalmente. Así es que, bueno, Miguel, este, ¿qué onda? Estamos ya a punto, ¿no? De ah, iniciar la... Ya en breve. En breve. Y creo que por ahí bien. ya llegó la banda también en en de, la, la, de la freta, la, la, la colectivo. Ah, ¿sí? Sí, sí. El chico de la banda de la, la, la guardia colectivo, que pues es el colectivo de artes gráficas al cual formo parte, ¿no? Que estamos entre el puerto de Veracruz y aquí en Jalapa haciendo cosas relacionadas con la museografía en la parte de Roberto González, que afortunadamente puede contar con su ayuda para hacer el montaje de esta exposición, que como bien dices y que también de parte de la gente de Cultura Errante pues de ahí salió el título de la misma, no que pues estábamos jugando un poco con esas cosas de la cita textual y en ese sentido con la cita textil que era pues más este... porque estas placas son unas placas que he ido recuperando a través del tiempo que las tengo desde hace mucho tiempo pero que pues, se dio de cierta manera poderlas imprimir en, en tela, ¿no? En el medio textil, ¿no? Este, es decir, directamente como dicen, ah, cierto, gráfica textil, pues esa impresión, en vez de usar el papel, que es lo que más usamos, pues, este, pues lo hacen sobre tela, ¿no? Entonces hay algunos ejemplos acá, y te digo de algunas placas de hace mucho tiempo que he ido recuperando a raíz de mi regreso a mi vida otra vez aquí a, a, a país, ¿no? entonces este, pues de eso va un poco abrimos con una, hay unos proyectos que también tienen que, que, tiene que ver con las bolsas un proyecto que tenía que ver con un trabajo con perspectiva de género que se presentó hace mucho que se llama La Sola y el Luno este, Muestro la Placa también que es pues como un rollo didáctico también de decir de dónde salen las impresiones de no. y pues sí, esto en realidad pues, es como parte del trabajo que de cierta manera como dices a lo mejor sí hay a lo mejor un lo conductual, a mí es que hay un curador, un curador que, pues, como que vea el desarrollo del trabajo que voy llevando y así, pero sí, es obra hecha ahí a través de muchos años y con mucho cariño y muchas ganas de estar haciendo cosas. ¿no? Eso, también, también si bien vacío, es que porque nos adelantamos en la ignoración, luego a la hora de la ignoración ya no se puede platicar, ya no se puede hacer nada, y que se puede. O sea, la banda no, no, está, obra, no sí si pero ya uno ya no puede aparecer. Arturo aparecerá en calidad de, de, de, de grabado. en tintas si se puede planchar tranquilamente. Va a planchar. Ah, mira, mira es que, este, hay niños escuchando la mosca, brillita, La mosca es, para toda, es para toda la familia. tu abuelita, que así. Bueno, este. Estamos aquí en el pleno centro de la ciudad. ¿no? Así y, es. Y este, también estaría bueno comentar a la banda que onda hasta. ¿Cuándo está la expo? Pues la verdad que no sabría decirles, ¿eh? pero fácil, una semana a partir de hoy, que hoy estamos a 29 de abril, es, También venimos de la presentación del libro de Estela Casado, Construcción de Mujeres Nuevas, fue un, una muy buena actividad. Este, y bueno, eso fue hace rato en el marco de la FILU, y bueno, hoy inauguramos esta expo, 29 de abril es hoy, pero pues yo creo que va a estar en una semana más, a ver, un cuarto tiempo más, no lo sé, pero una semana seguro que sí. Y pues estamos en Vía Lúdica, aquí en este Úrsulo Galván, número 61, en pleno centro de, de Jalapa. Eso. La verdad es que está chido el lugar, no hay como unos buenos libros y todo. Yo voy a reclamar porque no vi mucha poesía y vi tanto eh, queriendo leer poesía. Y, eh, y bueno, tenemos ahí una breve discusión que seguramente si lo hicimos al, este, al bate del aguacate que nos saque de zulas, eh, Dígase Taviera Humana seguramente nos va a corregir porque pues ya sabes que ya uno quiere sacar acá así como oh, yo para estar, para, estar, para estar la verdad es que pues, no sabemos nada, ¿no? Oye esto, ahorita ando por ahí el también, sí. que es parte del, del colectivo, igual a veces también cotorreamos un poco con él, también ah, que nos platique. Lloro, un poco de cómo va la onda ¿no? en el colectivo, ¿no? porque ya tiene mucho que no lo hemos visto. Además tenemos un programa ahí que dijimos, sí, eh, sí, vamos a ir. ¿no? Bueno, de entrada la, la, la en museografía es, es ¿El, el, de el, sí. Sí, sí, el diseño, el emplazamiento de cómo están digamos, expuestas las piezas. Exactamente, pues seguramente él vio algo que nosotros... No alcanzamos a verlo. Van a decir, chido, la y, verdad. Pues, yo creo que sería bueno un poco de esa. Actividad. Bien, yo creo que sobre la marcha, ¿no? Me quedo platicando con Jaime, le vas a hablar, me pues, este por, por ejemplo, quisiera preguntarte, ¿qué piensas del amor? Pues fíjate que yo voy a coincidir con mister Don Chanagú mm -hmm. en eso, de que es un sentimiento muy bonito. Muy noble. Muy noble, <risa> sí, sí. Algo que es el motor de la vida. Sí, como sí. Dicen por ahí. sí, El motor que mueve la política. Exacto, sí, sobre sí. todo, además, esto que nos mantiene vivos es la fuerza sí. que reanima, o como dice Alejandro Sanz. Es una cosa así, bárbara. Entonces, este, yo la verdad no tengo una Un amor. posición propia por pues, esa cuestión. No, siempre sin niño sin amor. Místico, perro, que le místico, llaman. Perro de la calle, <risa> perro negro y callejero. Perro muereao. Decía el, el poeta paulano. Este, Alejandro López, entonces otra cosa. No me gusta detenerme mucho ¿no? en el tema sí, porque. O sea, porque es más de sí, filosofía, yo, pienso. O sea, tú eres más adentrado sí, en la filosofía y a veces es pues, este, sí, tan profundo sí. que puede este, ser que es, llores. Exacto, y luego ahí deja que viene a la mía este, ¿Cómo se llamaba el que escribió el, el, no, el principio de clases? <risas> ese <risas> no existe. Bueno, luego, luego te digo. Porque ese no es, este... Ah el principio del placer es, es un no, cuento de, de, Pacheco, ¿no? de José Mario Pacheco pero señor. no, no, pero no pensé, tiene que ver con eso, ah, que, sí, sí, es. eso ya es un sí. quiero que regale esto ya está como los poetas del video sí, que tuvimos sí, ayer bueno entonces este, ya está aquí Roberto y a ver qué nos, qué nos dice ¿no? de... vamos a abordarlo con todo y cámara sí sí pues ya, de... ya que ni se pare ya que ni se pare para que tengamos otro contexto ya se levantó qué tal cómo estás bien bien pues aquí este, he eh, tratado de, de hacer una especie de, de entrevista de, de mosca, eh, de de mosca más este cultural, más sí, de... Más, más serio, eh, pero no, más no sale, ¿no? De todas maneras, pero pues como tú ya eres de la casa, ya eres cliente, como pues que ya nos así. conoces. Entonces, <risa> la intención de, de, de, este, de esta breve cápsula es que quien mejor que tú que fuiste, este quien curador, dispusiste digamos. de las obras para, para que tuvieran ese efecto que estamos tratando de, de, este, de, de, de, de encontrar, este nos expliques, ¿verdad? Este, desde tu perspectiva, ¿qué? ¿Qué es lo que nos dice la obra de Miguel en, este, en esta exposición? Bueno, de entrada, eh, eh, ayer hicimos el montaje ¿no? y participamos eh, Mario, Mario Cádiz, o Cádiz, Miguel y yo. Entonces, este eh, yo había hecho una idea más rápido de, de cómo íbamos a montar, eh, Mario propuso poner las bolsas aquí enfrente. se me hizo bastante... Interesante, este, me gustó la idea y así podríamos no solamente tener el puro color de este lado, claro, sino sí, también el, el, el negro. negro Esa parte de acá es más ¿sí? en negro. Sí, el negro, exactamente. Y bueno, como también los colores son muy, muy fuertes, eh, llevarlos al negro es como un punto de el, el color más muy, muy fuerte. Puede ser interesante, pero también puede ser muy el contraproducente producente. Entonces, eh, también como no teníamos demasiadas, aquí podría ser necesario el, el, el tener un, un acento muy grande y aparte porque es más bajo esta zona claro. y aquí es un poquito más, más, amplio. más amplio. Entonces, eh, lo que se decidió es un poquito como se repetían los colores, este, poner los colores iguales y uno diferente al centro. Y bueno, el, el, los motivos que están en, en las imágenes son, son animales. Entonces eh, aquí digamos tenemos dos ideas, dos imágenes muy, muy, muy fuertes, muy pesadas, el contraste junto con una muy débil, pero el color le ayuda a co-compensar mejor dicho la, la imagen. Entonces nos centramos más a la más dura que es la blanca, al centro, porque si no también la a pesar de que la otra es débil, el amarillo compensa el color y la, la imagen. Pues esta parte como que es una combinación que es como muy utilizada, o sea, no decir pues que, es, que sea mala, ¿no?, sino que me refiero a que es muy impactante. Pues, pues, sí, en el caso de, de esta de todos, lo partizas con el amarillo. Eh, tenemos tres animales, un gato, un coro al lado, un alacán, donde probablemente no hay gato de diferencia. Las almas. <risa> bueno. Claro, claro, claro. O si te atraviesa el frente, ya te ¿Sí? llevó la suposta. ¿no? Pero digamos, por, el, por la cuestión de negro y esas cosas... De, Volviendo a la realidad. Así es. Bueno, y, y, y es algo muy chistoso porque yo no sé si Miguel lo, lo contempló, pero el amarillo es, una, es un color que te, re, te, te remite al peligro. ¿no? Negro y amarillo es como decir... Eh, claro, en el caso de, de cuando es este, contaminación relativa siempre es eh, el, el continente, es el amarillo Ajá, sí, sí. y el símbolo está en negro. Entonces, no sé si él lo enfatizaba, o sea, si lo, lo pensaba de otra manera, pero bueno, ahí está. Ya está sí, claro, por, el, por, el por el peligroso, por la peligrosa cola del atacán. Exacto, una cola peligrosa. Ya nos vamos a meter en honduras en esos temas porque ahorita pues. <risa> Exactamente. que nos castigan Fíjate que casualmente yo por ahí, a mí me tocó ahí hacer en la universidad y las primeras fotos que me mandó Miguel fueron precisamente estos, ¿no? uh -huh. Y en base a, a esos colores fue que yo hice el, el, el poste, ¿no? Me llamó mucho la atención. Ahora que tú lo explicas, ya mejor con este, este que no se decir. Acervo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú ya tienes <risa> con ese teoría del color que tú ya sabes. Pues, este, era un poco más Ente claro. Ya entendemos, claro. Y ya entendemos más ¿no? <risa> porque, en cierta forma, uno lo hacen más este, es intuitivo, ¿no? Claro. Pero, pues, siempre es bueno. Un, un poco detenido. Mira, aquí también está este, Mario, ¿no? A ver, Mario, cuéntanos un poco por ahí, eh, El día de ayer estábamos conversando con Miguel, las posibilidades que pueda ofrecer el espacio, por las características de la vida lúdica. Se requiere experimentación, claro que y más que nada adaptarse a las condiciones porque es un espacio no convencional para, para montar, obrar. Finalmente, por los materiales que maneja Miguel, por la propuesta que está manejando, entonces consideramos que una alternativa era poder cobrar estas piezas para recibir al espectador. Y lo recordamos, pero a partir también de un montaje que realizó el propio Roberto, en el Instituto de Artes Plásticas, hace algunos meses donde él colgaba unos barcos de, de la serie nómada, ¿no? para poder generar otra visión al espectador y que también este, el, el, de, desde ahí, pudiera apreciar la obra de este manera. Además, checando la, la forma como Miguel utilizó el objeto que es la bolsa y aprovechando la asa, es decir, pues más que nada no complicarse sino aprovechar lo que es el objeto en sí y de esta manera se pues decidió en esta montaña y aprovechar las mismas características que da no. no, es. es el espacio Pues eh, ayer describíamos sobre la luz eh, y, y ayer esta lámpara estaba de lado. y le dije que podemos agarrar en lugar de querer poner luz Hicimos la prueba y funcionó y digo yo sí, sí, eh, sí, creo que con esto es suficiente. he entendido que un bar ¿no? entonces eh, como bar eh, no le puedes mucho entonces yo creo que se logró con esto ahora acá pusieron unas pequeñas lámparas que funcionan bastante bien mucha luz mucha luz sobre la hora oscura no? no yo creo que está bien la, la luz es este luz de, de neón o digo no es luz blanca no es LED son LED y este bueno la es ese, que aquí se ve un poco cálida, no es que Bueno, son esas cosas que siempre trae detrás de una exposición, que la de Yo estoy seguro que mucha gente ni siquiera sabe que existe el ni el cómo se van colocando, ni la razón de colocar las obras de tal o manera. Yo creo que mucha gente llega ahí. Parece que como no tenemos esa cultura. Digamos. Yo creo que en bueno, general todo el mundo yo antes, la artes igual. Bueno, era eh, igual que cualquier terminal, sabía mucho sobre la distribución y todo lo que requiere un espacio museístico para que sea lo mejor, ¿no? En el caso de una galería, un museo. Pero digo, eso se va aprendiendo también con el tiempo. Eh, una vez la ha un montón de embalando, obra. Y eh, le decía, de esta manera puede ser mucho mejor. Porque, que si le metemos mucho eh, más de cinta canela. Digo, con ese nada más cuando quieras abrirlo le cortas y se abre. Y es limpio. Pues, pero digo, eso lo voy aprendiendo porque lo hago todo el tiempo, llevo seis años haciendo y le decía, lo, lo más importante es que el no tener recursos me hace eh, buscar una manera alternativa con, con lo que no hay, con lo poco que tengo y que se vea bien entonces eh, gracias a eso le decía, le decía las que se ha aprendido a hacer muchas cosas que pareciera que no se había aprendido a otro lado y no le sí. decía con Roberto cuando está, me estaba mostrando las distintas formas de cómo se puede solucionar el malaje en una obra eh, también su comentario de que eso lo aprendió de, de Manuel Cruz ¿no? y sí, me, me hizo volver al origen de, de cuando trabajábamos con él de que él tenía una habilidad muy especial para resolver con lo que tenía al momento y siempre buscando la mejor presentación y la mejor solución o sea, hacer el equilibrio entre la solución pero también la estética como artistas, pues habla mucho de la manera como presentan su trabajo, ¿no? ese profesionalismo. Sí, eso es lo cuando hicimos un mural con, con Emanuel, eh, yo a veces dejaba de pintar, me ¿no podía ver, ¿Sí? digo, que aprendía más bien a pintar que yo cuando escuchaba. Entonces de esa manera como lo hacía, decía, pues si yo lo hago de esa manera, ya no el no hecho de pintar, sino otras cosas. Me da pie a que en, en alguna situación este, lo recuerde y, y lo lleva a cabo y me funciona. Bueno, no, no siempre todo funciona, a veces la ¿no? <risa> así Pero es parte de... Claro, claro. No es, no Ale, muy bien, muchas gracias. Yo creo que esto nos aclaró y lo banda en el entender también. recibió para dar el en panorama acerca de cómo se monta esta la la exposición que la gente está esperando y la, este, ya pues, ya, vez, la, vez, vez. la verdad es que mandamos a pegar la música y todo eso por eso tenemos ¿eh? es por eso es que cortar muchas cosas que plantear tenemos muchas por ejemplo contigo que tuvimos la suerte que estuviéramos ahí junto con la en el taller pues, y digo mismo de hacer algunos programas que pudieran darnos más este, más, más posibilidades a saber que están haciendo ustedes no están necesitan... incluso me parece que ahí andaba su hermano que o sea, yo le gustaría a algún momento ver si platicamos con él que nos cuente cuáles son los planes para, ¿Para el cero pues él está aquí yo creo que nos podría decir que está pensando ahorita pronto vas a levantar el a ¿qué Oye, pues, ya coincidió. es que tenemos que cerrar con un machucín sí. más ah, sí. de los de salida y pues, eh, nos quedamos ahí con una, con una duda, una necesidad de hacer unas preguntillas. Bueno, ya que estamos aquí todos, ya coloreando y todo. Es que, este, bueno, a, a raíz del terrible acontecimiento que ¿no? todos sabemos de Amartelo, me parece que tú te quedas a cargo del acervo y... se interesó más porque fue una noticia muy impactante, entonces la gente de repente dice, me está más interesada, yo hice incluso a través del Facebook, ¿verdad? Que hay una especie de eh, campaña ustedes como para promocionar más las obras e incluso ha habido que ha habido algunas? ¿no? Este, eh, sí bueno, ha habido una especie de, de, de, de, de promoción en el aspecto ya económico, como para promocionar las obras y si pueda la gente adquirirlas, ¿no? yo creo que tú eres la persona que nos puede. <risa> e ese sí. asunto porque hay mucha gente interesada ¿no? Sí, bueno, este, el estudio pues queda este, pues principalmente, digamos como sabemos, pues pasa a ser propiedad de, una, de su esposa ¿no? y, y de sus hijos ¿no? ah. y bueno, ahí pues pues quedamos Mario y yo ¿no? entonces este, que somos, estamos de, de lleno este, pues en el estudio ¿no? pues quedamos los dos y bueno, este pues los proyectos digamos que se vienen, ¿no? pues este estudio funcionará o pues, que llevará a cabo la, la parte esta de esta pues, de conservación y difusión ¿no? de, de la obra que se antes. Entonces, este, un poco... Eh, bueno, vamos como a aclarar las cosas, ¿no? La obra original en estos momentos pues, pues, no se va a vender, ¿no? a menos que pues, sea como algún tercero, ¿no? que haya tenido una obra y la quiera se pueda vender. ¿no? Pero la original, pues, Manuel. ¿no? Sí. Este, y bueno, y, pero sí eh, estamos pensando pues, en la forma de, pues, de obtener algunos recursos para seguir manteniendo los que es el estudio pues, y, y un poco la difusión de lo que es la obra de Manuel. ¿no? Y, pues, por ejemplo, ¿Lo lo que es porque si bien es cierto que, que nomás tenemos... Excelente, well, cabe la posibilidad ahora que dices que no es una obra original en la que se va a vender, y que claro, cierto forma cualquier, eh, como decías, cualquier terminal que tenga la oportunidad de querer tener lo que además lo puede vender, porque al parecer estamos hablando que es una original, hay más posibilidades. Eso es importante porque la gente alguna vez ha tenido que creer que solamente se trata de dos. Yo entiendo perfectamente que usted lo entiende, si conservar parece a de, ah, pues es, muy, es importante que se mencione eso para que la tiempo voz que Recuerdo cuando tuvimos la oportunidad de hablar del, del este, el calendario, este, pues, eh, hicimos una típica con la incluso fue el que, eh, como su la trivia, ¿no? La persona se, se, se interesó, muchas personas, pero una solamente en ¿no? Y creo que con esa persona hay muchas personas que se sobre el y temas como este eh, es de Sí, sí, la idea pues, es de de lo que son las reproducciones, ¿no? Y hay unas son reproducciones, que son, eh, pues, digamos, idénticas, ¿no? Son reproducciones muy... Pero pues, ah, pues, si tú las ves, pues, las, las comparas, ¿no? Este, pues, digamos, no podrías como de repente, a menos que ya la conozcas previamente, ¿no? Pero ya al momento de, de, de, de, de, de, de si la pones, ¿no? Y dices, ah, pues casi igualita, ¿no? Para pequeños detalles, como siempre, ¿no? pero este, esa es una buena posibilidad para alguien que quiera una original no se puede, pero pueden proceder estas oportunidades este, la gente y ya <risa> estamos ordenando la inauguración este, pues si me puedes dejar ahí como una página o algo para que ¿Sí? puedan contactar ahí este, y... Vamos a estar impartiendo algunos talleres ahí en el Facebook el estudio, de arte, algo también este temana, ya, ya veníamos trabajando en conjunto. ¿no? Este, entonces, se este, van a impartir talleres, ¿no? quieren más información y demás, pueden buscar en la fanpage, que es Emanuel Cruz Artista Plástico, todo junto, o ahí en el buscador Manuel Cruz y ahí les aparece la fanpage, nada ¿no? más para que le den un like y ya puedan seguir enterado. ¿no? Ok, ¿Qué? pues igual más adelante también nos damos otra por ahí, podemos forwar la champa ¿no? y también, tenemos una cita pendiente claro. ahí en la galería por allá. Pero tenemos que ir porque bueno, ya toda la banda está ahí abajo y está, pero nada y